Thank <laughs> you. Hola, ¿qué tal amigos? Saludos especiales para todos ustedes. Con gusto y cariño, Toniel Zapata, desde la ciudad de Bogotá. Estamos en la Filbo, en la Feria Internacional del Libro, y nos hemos encontrado aquí en el pabellón 13 con una gran escritora. Es su tercer hijo, su tercer libro que está lanzando por estos días, que se titula La procesión va por dentro. Testimonios, ya nos están hablando Penis Tobar, precisamente de este maravilloso libro que lanza para toda Colombia. ¿Qué tal Fénix? Un abrazo para usted muy especial y bienvenida a la Superior Estéreo y también al canal OZ Producciones Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad, por eh, estar aquí en este espacio Y no me voy a cansar de decir que a mí me gusta estar en estos espacios porque eso me permite ser más visible Claro que sí. Bueno, arrancamos un poquito porque conozcan nuestros amables cibernautas ¿De qué parte del país es eh, Fénix? ¿Y cómo se inicia en la literatura? Yo soy llanera, yo soy representante de la región llanera. Yo nací en San Martín Meta, qué bien me crié en Villavicencio y duré como 10 años eh, viviendo en Tauromera, Casanare. O sea, soy hija adoptiva del Casanare. Uy, hay que ir por allá. No conozco los llanos. Súper chévere. De, de hecho, el Casanare ahorita está ofreciendo un turismo eh, fenomenal. fenomenal. El Excelente. turismo está, está apoteósico. Muy bien. Bueno, ¿cómo se inicia entonces eh, en, en las letras? Bueno, yo quería ser escritora desde los 14 años. Eh, la, la, a mí me inspiró una mujer, Margaret Mitchell. Ok. Y cuando yo miré ese libro y miré ese nombre ahí, yo dije, pues algún día mi nombre estará en la portada de un libro. Ya es el tercero. Seguro que sí. Y muchos años después, porque lo, lo que pasa es que también fui un poco indisciplinada. Y, y, y me sucedieron cosas, fui eh, víctima de, de la violencia, fui víctima de, del maltrato eh, pues en el hogar. Psicológico, físico. Y, todo. y, y digamos que, que, que como que había apagado un poco ese sueño de querer ser, de querer ser escritora. Pero hubo un momento donde, donde volvió a revivir ese sueño y empiezo a escribir. Y me acordé de la historia de Lulu, que es de las tres orillas, y cada palabra que yo escribía sobre ella, porque, porque yo era una mujer muy quejeta, me quejaba por todo, por las situaciones en las que yo estaba viviendo, eh, yo era vendedora ambulante, vivía en una situación precaria, digámoslo así. Y cuando yo empiezo a escribir la historia de Lulu, yo empiezo a valorar más la vida. Que yo fui víctima del conflicto armado y la conocí a ella, y ella era victimaria. Era una victimaria de los paramilitares. Okay pero cuando ella me cuenta su historia, yo entiendo, desde de, de, de dentro de mí decía, a pesar de que es victimaria, también es víctima. Y si yo logro salir, porque yo caí engañada de ese campamento paramilitar, y yo decía, y si yo logro salir, fue una promesa que yo le hice a ella, si yo logro salir, voy a contar esta historia. Y así fue cuando salí, eh, 15 años después escribo sobre ella, y de verdad que empezaba a valorar la vida. Empecé a, a, a decir que sí, que si yo tenía para un desayuno, otros no lo tenían, que si yo tenía una cama, otros no, no lo tenían, porque la historia de ellas es escalofriante totalmente, la, las tres orillas. Se valora todo, ¿no? Se valora total, absoluto. Yo valoro el, el, el hecho de estar aquí, de, el, el hecho de sonreír, eh, de, de tener donde dormir, tener una casa, tener comida… Es que otros no lo tienen y mire que el estar en esta selva de cemento que le llaman a la capital colombiana eh, se siente ese orgullo de ser eh, campesino, de venir de, de la tierra del arado pero por supuesto, eh, fíjate nomás que en el campo lo tenemos todo yo, yo no soy campesina pero mis abuelos todos son campesinos Claro. y mi papá me contaba muchas historias sobre cuando él era pequeño porque él también fue víctima de la primera violencia mi papá tuvo que ver cuando le mataron sus papás, cuando le mataron sus hermanos, cuando le amarraron una hermana y logró escapar él, apenas tenía ocho años. Y él, lo, y él me cuenta esa historia y vuelvo yo como a caer otra vez víctima. Yo decía, somos hijos de, de la violencia, heredamos violencia, ¿hasta cuándo? no? Es cierto. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo se da el sueño entonces de, de realizar su primer libro? ¿Con muchos tropiezos quizás? Hmm. Pero un montón de tropiezos, hmm. se lo aseguro. Yo empecé a escribir, y, y aún era vendedora ambulante, y me vine para acá, para Bogotá, y, y yo decía, pues aquí en Bogotá son las grandes oportunidades para ser escritora. Y, y yo recuerdo que con mi hija, que es la modelo de la portada, dormíamos en el suelo, aquí en Bogotá, en, una, en unos cartones que nos ha prestado, donde vamos a tomar la habitación en arriendo, y dormíamos y nos arrunchábamos las dos, pero a mí eso me daba más fuerzas de seguir escribiendo. Yo me levantaba y con más fuerza, bueno, y me tocó un portátil que prendía cuando quería. <risa> hasta, hasta dos, tres días que no prendía, entonces me tocaba esperar. Pero yo escribía en, en, en un cuaderno hasta que el portátil funcionara. Y con mucho esfuerzo sí lo saqué. ¿Qué año corría? Eso fue hace ocho años. Este año está cumpliendo ocho años. ¿Reciente? Así, en el 2014, pues. Es decir, en un lapso de menos de una década. ¿Ha escrito tres libros? Tres libros, sí. Ok. Tres libros. Pero, pero yo, yo te cuento que eh, yo me estrellé contra esa realidad porque yo me imaginaba que yo tenía los libros y, y yo iba así. Soy escritora y todo el mundo quería, feliz oh, escritora, vamos a comprar el libro. No, a mí to me tocó conquistarlos. Okay. Me tocó un trabajo duro. Y, y aparte, antes de, de, de publicar el libro, me tocó convencer a la gente para que me patrocinaran para que me apoyara, para yo poder sacar mis primeros ejemplares. Uh -huh. Sufrí de bullying, porque me decían que yo qué iba a ser como escritora, que me dedicara a las arepas, que me dedicara a las empanadas, porque eso era lo que hacía. Pero como yo había tomado una decisión, yo dije, lo que venga lo voy a enfrentar. No me interesa el bullying que me haga, pero yo voy a y Hice pues sí. caso omiso, y seguí, seguí, hasta que encontré. Mira ese nombre. ¿Cómo no? Lilia María Vega siempre. Ajá. Porque yo, yo prometí, no le prometí a ella, me prometí a mí misma y lo dije en una entrevista si 10 o 20 libros escribo en los 10 o 20 libros va a estar el nombre de ella. Porque fue la única mujer que me apoyó cuando todo el mundo me dijo que no y cuando yo ya iba a archivar ese sueño de ser escritora. Ok, dice aquí Lilia María Vega, siempre Jason Soler, gracias eh, por ser mi cómplice en este nuevo proyecto. Bueno, Jason Soler es eh, eh, con la persona que trabajé ahorita. Eh, vale. El... háblenos un poco entonces de Lilia para destacarle ah, yo... precisamente el hecho de que, de que le haya apoyado, que eso es eh, eso en la vida de uno es, es un pilar fundamental. Exacto. Eh, yo ya iba a archivar el sueño porque yo ya había como, como, como cortado todos los, todos los recursos y cuando un amigo llegó y me dijo, háblate con, con Lilia y yo tenía cierto temor porque Lilia María Vega en ese momento era la rectora del colegio José María Córdoba de Tauramena Casanare y yo tenía cierto temor porque ella tenía digamos una fama de ser brava de ser estricta y si ella es estricta, de carácter de carácter pero como confundimos el carácter con, con otras cosas. Con el mal genio, con sí con la soberbia y todas esas cosas. Sí, sí. Y resulta que cuando yo la llamé, me dieron el número y yo la llamé. Yo antes de eso, yo ya ella le vendía lasañas los fines de semana y yo le vendía tortas de piña. Entonces, cuando yo la llamé, yo le dije, hola, oh, profesora Lila, mire, habla con Penis. ¿Se acuerda a la señora que le vendía lasañas cada ocho días? Dijo, cuénteme, mija, ¿qué pasó que no me volvió a vender lasañas? No, lo que pasa es que escribí un libro se llama Las Tres Orillas, y estoy buscando a alguien que me patrocine, es que todo el mundo me ha dicho que no, todo el mundo se ha burlado de mí. Y ella, yo me la imagino, ¿cómo así que he escrito un libro? Que a mí una vendedora ambulante me venga a decir que escribió un libro, eso para mí es genial. ¿Cuánto necesitas? Yo le dije el valor, y eso fue un viernes. Sí. Me dijo, el lunes a las 4 de la tarde, tiene la plata. Yo estaba aquí en Bogotá, entonces le dije a mi hija la mayor, que fuera y recogiera la plata a las cuatro en punto. ¿Y, y esa primera edición eh, con la cual ella le ayudó, eh, ¿qué tiraje de libros sacó? Eh, logré sacar, pues como estaba novata en ese tiempo, <risa> sí, sí. ahorita tengo toda la experiencia, eh, 150 libros. Bastantes. Pero, eh, yo estaba imaginando 100, pero fueron muchos. Oh, 150, pero eso yo regalaba libros. <risa> a mí me parecía que regalar me funcionaba. Sí, sí, sí. Hasta que alguien me dijo, no, Feni, no, por lo menos. Eh, Recoge la plata que te dio la profesora Para que vuelvas a imprimir más Claro, por supuesto <risa> sí. y, ella, y, y, y, y eso que me patrocinó Me compró para el colegio en ese, en ese tiempo me compró 30 libros 30 libros, excelente Y ya llega un segundo libro Del cual estaremos hablando en una segunda parte aquí Para todos ustedes quédense enganchados Con el canal OZ Producciones Que ya regresamos con esta valiente De las letras que nos acompaña En Corferias, en la Filbo 2023.